Lo hicimos ya en la habitación, qué rico mami Pero en cosas del amor mucho fallaba No había nada, mi amor, algo esperaba De tu mirada, Perdido. no sé, yo no sé, yeah Si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez, ya yeah. O si fuiste mi mujer Por lo que yo he visto y lo que te gusta Amor, tú y tu vida yo no voy a hacer. Dame una noche, te voy a demostrar Que soy el pecado que amas conmigo hey, chica, y si tú quisieras Una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres